Entre las novedades que tenemos en su zapatería, el bolseguí, novedades masculinas para hombres como este, hombres jóvenes, no tan jóvenes y hombres muy maduros, tenemos un, un modelo de botinas urbanas muy interesantes. Son, tienen todo lo que tiene un zapato informado de calle, de otoño, de, de otoño y de invierno, pero ahora con la caña un poquito más alta para que tenga un aspecto de botín, porque queramos que no, las botas y botines, tanto femeninas como masculinas, son todo un tema. Y este es todo un tema que vale la pena resaltar en productos muy bien logrados, que tengan una excelente imagen, un muy buen aspecto. Y le voy a mostrar a usted cuáles son esas nuevas botinas de sus zapaterías del morse. Aquí la tiene usted. mira esta es el color café en gamusa con aplicaciones en dos tonos un tono un poquito más oscuro en la punta y en el talón un poquito más claro en el frente los tonos los bien agundonados para mejor confort las suelas como ustedes pueden ver son suelas completamente antirapantes para cualquier tipo de pisos son flexibles son de piel, vienen acoginadas y son las perfectas botinas o botines para un joven o un hombre maduro en estos tiempos de otoño, invierno y en estos tiempos incluso de lluvia. Y tenemos este otro modelo, el mismo prácticamente, en una versión un poquito mejorada. Primero, esto viene en lubuque al frente, pero esto sí es piel, porque el color de piel con un pequeño detalle en el talón, en otro color y con una ventaja adicional. Cuando un zapato, este cualquier otro, tiene esta cremallera a un lado, sirve para que usted solamente ate la agujeta una sola vez y en lo sucesivo, cada vez que se las quiera quitar, solamente tiene que remover la cremallera, ponerse los y cerrar. Estas son las, mega, las nuevas novedades de sus zapaterías el bolsillí, que les sugerimos que no se pierdan. Todo bien, desde Italia, con la tradicional calidad de sus zapaterías el conseguí, Están como siempre a sus órdenes.